Tu hijo puede hacer trampa en el colegio y ningún profesor se va a dar cuenta. Hace un mes, un usuario de Reddit, Innovate, contaba cómo sus profesores de la universidad llevaban tiempo sin darse cuenta de que todos sus trabajos estaban escritos por una inteligencia artificial. Él decía, teníamos que escribir cinco cosas buenas y malas sobre biotecnología. Le envié un mensaje a la IA preguntándole exactamente eso y generó una respuesta que me dio un 10 en el ejercicio. Si eso está pasando en las universidades, imagina lo que va a pasar en el colegio de tu hijo. Así que hice un experimento, le pedí un cuaderno a uno de los niños de mi barrio y coloqué la tarea en una inteligencia artificial llamada OpenAI. Y este fue el resultado. Podría generar múltiples párrafos sobre el mismo tema, es decir, que un niño podría no solamente hacer sus tareas, sino incluso podría hacer las tareas de los demás y cobrar por esto, como ya lo están haciendo algunos estudiantes universitarios. Esto ha generado un revuelo en la academia y algunos maestros, como la profesora de la Universidad Georgetown, Liz Howard, explicaba en este artículo de Slate, creo que no es ético y es una violación a la academia usar IA para escribir párrafos. Porque el trabajo académico tiene que ver con la escritura original. El tema ya ha sido tratado en los códigos de integridad universitaria. Por ejemplo, la American University dice todos los documentos y materiales enviados deben ser trabajos originales del estudiante a menos que se cite la fuente. Pero porque en lugar de cuestionar la habilidad de los estudiantes para usar la tecnología para su beneficio, no se cuestiona el tipo de tareas que se está dejando. Posiblemente es hora de que esos eventos evaluativos desaparezcan y que las evaluaciones a nuestros estudiantes estén más centradas en la vida real. Tal vez el cuaderno y el bolígrafo deban ser reemplazados por acciones concretas en la realidad que den cuenta de las habilidades de los estudiantes. Tal vez los eventos evaluativos deban involucrar la IA en el proceso y usar estos productos para crear algo que sí desarrolle las competencias de los estudiantes. La pregunta es, ¿las habilidades de los profesores de hoy dan cuenta de los avances tecnológicos? Las facultades de educación están formando profesionales que puedan apoyarse en la IA para desarrollar el potencial de los niños. Por eso en Libertarios creemos en una educación relevante, actual y disruptiva que responda a los retos que exige la sociedad del conocimiento. Y recuerda, el futuro es libertario.